Alejandro. Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes a algunas depende de donde estén conectados eh, para la organización del Congreso es pues muy, muy alegre tener esta mesa donde compartimos dos, dos líneas temáticas, la primera línea que vamos a estar hablando y que vamos a tener eh, cuatro presentaciones cuatro ponencias, va a ser sobre el tema de políticas, planes estratégicos y buenas prácticas de gestión para promover la ciencia abierta, vamos a tener ahí a cuatro colegas que nos van a estar compartiendo pues, sus su reflexiones, sus experiencias. Y terminadas esas eh, cuatro ponencias iniciales, vamos a entrar a la segunda línea que tiene esta mesa B, que es de ética, integralidad e inclusión en la ciencia vía. Eh, la intención es que cada uno de los ponentes tiene aproximadamente unos ocho minuticos. Eh, terminado uno, seguirá el otro. Y ya la sesión de preguntas, pues la idea es que se, se tenga un espacio al final de, de esta mesa. Esta mesa iría hasta antecitos de las once y media hora de Colombia y Ecuador, porque ya pasamos pues, a otra de las actividades centrales del Congreso. Entonces vamos a tratar de ser muy juiciosos eh, en el tiempo, tanto los ponentes como yo en, en la moderación. Y el espacio de preguntas que tendremos al final, pues la idea es eh, que sí pregunten, que motivemos eh, la discusión. Ojalá pues todas las preguntas se puedan responder. Entonces, como tenemos tantas ponencias, eh, la solicitud que les hago a, a los participantes y también a los ponentes que le quieran preguntar a otro de los colegas es anotar. Entonces, cada uno de, de los nombres de los ponentes tiene un numerito a, a, al inicio. Ese es el número de la ponencia. Entonces, haría esa sugerencia, anotar, bueno, ponencia número 30 y tengo esta pregunta para que así también los ponentes no, no, no nos perdamos. Entonces, bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos eh, en la mesa. Entonces iniciaríamos con la primera ponencia, tu nombre es eh, Interdisciplinaridad Científica, ya Jorge tiene un nombre más largo Es la ponencia número 30, entonces bueno Jorge, te doy paso para que tú inicies hablando, hagas la presentación y, y aquí empiezan a correr los ocho minutos. Bueno, muchas gracias a al Congreso de Ciencia, de Ciencia Abierta por haberme invitado, al mismo con mi trabajo de interdisciplinariedad científica en la gestión de información científica y tecnológica y como ejemplo en la propiedad intelectual. Este trabajo reviste de vital importancia ya que el mismo, eh, como nosotros somos una ETI, o sea, eh, somos una interfaz entre la universidad y la empresa, nos toca a través de la gestión de gobierno elevar la efectividad del sistema de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sostenible de la sociedad cubana. Entonces, aquí el hombre viene estudiando diferentes vías y a través de las investigaciones, con un tipo o varios tipos de interdisciplinaridad, no solamente en teoría, en teoría sino con un carácter, digamos, en, en la práctica y en la práctica social, y a través de estudios complejos. También es importante esta interdisciplinaridad ya que tiene una espiral del conocimiento que parte de un punto inicial y se va echando hacia la cima donde se logra los altos conocimientos a través precisamente de la gestión del conocimiento conjuntamente con la interdisciplinaridad de varias ciencias o conocimientos del saber, ¿correcto? Entonces, eh, aquí José Rosalía Nacional plantea y se la dejo en la diapositiva una, un concepto de gestión del conocimiento en Cuba que generalmente lo que, lo que ella plantea es que es un aprendizaje, de inteligencia, es decir, son recursos críticos, flujos de conocimiento en determinados procesos de transformación para crear otros conocimientos identificados como competencias esenciales que influyen en un carácter, per, eh, carácter personal, te, tecnológica y organizativa y racional. Pero aquí también, para mí, en mi modesta opinión, debe incluirse también la interdisciplinaridad para este tipo de gestión de conocimiento. Por otra parte, aquí hay un paradigma sobre la complejidad, precisamente que ahí está la, una de las esencias que dice el paradigma de la complejidad nos exhorta a construir una ciencia integradora eh, y por tanto intra y, in, y transdisciplinar. ¿correcto? Aquí hay un ejemplo sobre la propiedad intelectual que precisamente está, que esto nos conlleva a un, des, a un potencial en el desarrollo innovador ...de los sectores productivos y, la, y de los servicios para la in, inclusión en la academia... ...en los encadenamientos productivos que se generen a partir de aquí... ...basados precisamente en los proyectos y con su ciclo cerrado... ...que gesten nuevos y altos estudios que se utilizan como herramienta disponible... ...a partir del trabajo diario desde la sección provincial de cada provincia de nuestro país... ...y la oficina general de la OPI, que es la Oficina Cubana de Propiedad Industrial... Y destacar precisamente que estos tipos de proyectos generan y han permitido estrategias en la propiedad industrial, en la gestión del, del conocimiento para mejorar la claridad y la precisión enfocada a los resultados previstos, ayudando a, a ganar más conocimiento y preparando más para la gestión de los proyectos de, de innovación, desarrollo e innovación. Eh, aquí hay una lámina, una diapo que se basa esencialmente en la que el en la interdisciplinaridad, interdisciplinaridad que es un reflejo de una concreción compleja de realidad en toda la vida humana, dirigida realmente a conocerla, a comprenderla y transformarla. De ahí su carácter ¿Correcto? Y aquí eh, se basa sobre eh, un enfoque materialista, dialéctico, sobre un gran pedagogo Vygotsky que se basa en la zona de desarrollo próximo, es decir la zona de desarrollo próximo es precisamente la cooperación entre las personas, trabajar en el, en el equipo, que esto favorece la comunicación, desaparecen las, todo tipo de barreras y por tanto hay un enriquecimiento mutuo de saberes y exaltación de valores como la solidaridad, la honestidad, la tenacidad y el respeto mutuo. ¿Correcto? Y las conclusiones son precisamente dirigidas a crear potencialidades en el desarrollo humano, enfocado a sistemas cada vez más complejos, basado en la interdisciplinaridad, crear una cultura científica que contribuye a generar pensamientos flexibles, que facilitan el entendimiento entre las personas, confianza, la intuición, el pensamiento divergente, basado en la información y en la gestión, de la información científica y tecnológica y precisamente crea un nuevo paradigma en la gestión del conocimiento como papel estratégico que deben jugar los procesos de desarrollo sostenible en los desafíos de la ciencia en los problemas sociales de la actualidad aquí tiene un nivel eh, impacto científico en la solidez del aprendizaje impacto tecnológico que se pueden usar distintos tipos de plataformas como este tipo de plataforma de acceso abierto en la cual estamos viendo su impacto económico porque mejora los servicios científicos, técnicos y comercialización de los recursos Y el impacto social, por supuesto, que ahí es más evidente, por la adquisición de la información, la innovación el enfoque profesional y multidisciplinario, que conlleva precisamente a que se desprenden ellos en el ámbito académico-educacional dirigido a los sectores de las empresas, universidades, interfaz, universidad impreso y la posible aplicación y generalización en toda la administración central del Estado, en futuros temas del ámbito del saber y su carácter interdisciplin interdisciplinario con un enfoque histórico-cultural de vivo. Bueno, muchas gracias. Si hay algún tipo de pregunta, por favor, por favor, por el correo electrónico, el telegram o el chat. Muchísimas gracias y les deseo suerte en este evento y que todo salga muy bien. Temas que se han ido saber y sus carácter interdisciplinarios con un enfoque histórico-cultural. Eh, muchas gracias. Si hay algún tipo pregunta, por, por favor, por el correo electrónico, el Telegram el chat. Muchísimas gracias y se pues, suerte en este evento y que todos salgan. Bueno, Jorge, muchas gracias. Ahí estaba pues la presentación con el video porque Jorge está desde Cuba, entonces era tener un, un plan B porque había alguna dificultad, pero te quedan todavía eh, dos minuticos, entonces no sé si quisieras agregar algo para que escucharan pues, los participantes, ya que estás en, en vivo. Sí, correcto. Mire, eh, aquí la interdisciplinariedad, eh, como yo la pongo, sobre todo en el acceso abierto, es que contemple todas las disciplinas del ámbito del saber. Yo como profesor de la Universidad Tecnológica de La Habana ¿no? y del propio Instituto de Información Científica Tecnológico, doy, eh, digamos, matemática 3 y matemática 4. Y ahí vinculo tanto desde las disciplinas, las que le llaman disciplinas blandas, las letras, el arte, la cultura, la filosofía, la religión con las propias matemáticas, con las ecuaciones diferenciales, con los problemas de desintegración radioactiva, con los problemas de la física. O sea, aplicar el modelo profesional, en este caso, como yo lo veo a los lo informáticos, eh, matemáticas 3 y 4 y física, y a la gente de tele, lo vinculo con toda la gama del saber. ¿Para qué? Para que tengan un carácter multidisciplinar y eh, así generen su propio conocimiento a través de las tecnologías. O sea, las TIC mediados por, por las tecnologías de la información y las comunicaciones, y en este caso, como estoy en, en el Congreso de Acceso Abierto, precisamente en el acceso abierto, ahí eh, tiene un carácter muy amplio desde el punto de vista transdisciplinar y multidisciplinar e interdisciplinar. Eso es lo que yo ya quería cerrar la conferencia, eh, o sea, la interdisciplinaridad y el, y el acceso abierto contribuye al desarrollo cada vez más vertiginoso y amplio de la ciencia y del conocimiento del saber Muchas gracias, doctor, por no, la sí, Muchas gracias, Jorge, y muy bien por el tiempo. Bueno, eh, seguimos a continuación con la siguiente ponencia, que eh, su nombre es Bienes Comunes, Acceso Abierto y revistas Científicas a cargo de Germán Darío Valencia. Entonces, Germán va acomodando, aquí ya está. Entonces, bueno, Germán, muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias a usted, Alejandro, y un saludo a todos los que nos acompañan en estos momentos en el evento. Eh, la intención que tenemos con esta mesa es compartir las buenas prácticas que venimos trabajando desde muy diversos espacios, como lo ha hecho el profesor Jorge, desde las aulas de clase, y en este caso, en el caso mío, desde la revista de estudios políticos, una revista que hace parte de, eh, de, digamos, lo de los órganos de comunicación científica del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Lo que quiero con ustedes es compartirles las ventajas que ha tenido la ciencia abierta, la apertura que hemos tenido con la revista y lo que hemos recibido durante este tiempo. Les cuento algo y es que esta revista cumple 30 años. En 30 años pasó de ser una revista que la leían unos cuantos, generalmente eran 100 o 200 números y por lo tanto tenían acceso a... Generalmente a ese número las personas que estaban suscritas o las que recibían por medio de cortesía esta revista. Generalmente eran los autores y estudiantes y gente especializada y una revista que solamente se intercambiaba con una u otra nación. Por lo tanto, lo que hacía era que esta revista la leyeran muy pocas personas, pero... Eh, con el tiempo fue pasando y hoy es una revista que está en muchas plataformas. La gran importancia es que la lee mucha gente en el mundo, cada vez más personas la leen desde China o desde México, o desde España, desde muchos lugares. Son todavía Colombia el país que más la visita, sin embargo, si cogemos en proporción, todos los otros países la leen mucho más y esto lo ha permitido y ha posibilitado la, el acceso abierto, el tener las revistas en los diversos formatos y que la gente pueda agregar. Es decir, pasamos de un bien común asociativo que leíamos muy pocos a un bien común libertario. Y la idea que tengo con esta ponencia es presentarles primero un marco teórico que nos ayuda a entender un poco esto y dos, lo que ha permitido eso y los retos que tenemos que hacer para trabajar en ello. Lo primero que les quiero contar es que los recursos de uso común son también la teoría que más nos ayuda a entenderlo. Ostrom, Elinor Ostrom, junto con su esposo desde la década de los 60 venían trabajando esto en lo que llamamos los bienes naturales utilizaban la teoría de los bienes comunes un poco para entender la manera como manejamos un río, una montaña, el aire, que son realmente recursos naturales muy valiosos para nosotros y que hoy, en medio del calentamiento global y el daño climático que estamos haciendo nosotros, es muy importante volver a una teoría como estas que fue premiada con el Nobel de Economía en el, en el 2009 junto con... Ol con Williamson, Oliver Williamson, y que nos muestran otro el potencial sobre el manejo que tenemos que darle nosotros a los recursos naturales y en general a los bienes comunes. Pero hay otro tipo de bien que también es muy importante, que son los bienes intelectuales. Los bienes intelectuales son la información, el conocimiento y que esta conferencia, por ejemplo, que estamos trabajando y estos encuentros que estamos recibiendo lo pueda hacer todo mundo. Y ojalá pudiera esta información que tienen, a acceder a cualquier persona. Los bienes eh, comunes tienen esa característica, y es que cualquier persona desde cualquier lugar puede acceder a esta información, a apropiarse de ella y utilizarla, que es tan importante para eso. Ese elemento, hay que decirlo, hay una lucha en este sistema de mercado la característica que tiene la sociedad capitalista es que casi todo lo convierte en mercancía, hasta lo más bello y sublime como un abrazo a veces se compra y se vende en el mercado y no le podía eh, suceder otra cosa que a la información y al conocimiento. Hoy sabemos mucho que las revistas y el conocimiento y los libros y la información se vende y además es importante vender porque genera ganancias y beneficios. El conocimiento es fundamental para el desarrollo de un país, el conocimiento genera riquezas y por eso le han colocado un cuidado muy especial. Pero han hecho que esa información, ese conocimiento que se produce en las universidades y en los diversos lugares haga y lo vuelvan en mercancía que se compra y se vende. Y por lo tanto, hay un interés muy fuerte del sistema de mercado de tener derechos y restrictivos sobre ello. Lo que hace el movimiento global de acceso abierto es proponer un modelo alternativo y, acce, y, y, y ese acceso abierto, lo que le está diciendo es, este conocimiento, este bien, puede ser un bien colectivo que podemos nosotros cuidar, valorar y por lo tanto, nosotros lo vamos a potenciar, es decir, hay dos modelos, entre un modelo capitalista de mercado de apropiación de los derechos de propiedad y otro movimiento en el cual se le está luchando por el acceso abierto, un modelo alternativo donde el copyright y las licencias se cancelan y en ese sentido el conocimiento lo presentamos como un bien común. Un bien común que tiene las siguientes características. Primero, es producido por una comunidad científica y una comunidad científica que se acompaña desde el mismo momento en el que alguien propone un artículo en la manera como otros, ¿cierto?, van... Aportando a la evaluación de artículos, lo otros que son los pares, los lectores, en múltiples características que tienen realmente es un bien público con el cual podemos participar muchos y donde es muy importante unos valores fundamentales centrales como son la solidaridad, la cooperación, la adhesión y la manera como conjuntamente construimos, defendemos y nos apropiamos de este bien común que es la idea que se tiene. Un acceso abierto que hay que defender porque apoya y aporta al desarrollo social que es central en este asunto, que el conocimiento nos mejora nuestras condiciones de vida. Qué bueno que se popularice la ciencia, qué bueno llegarle a la gente que lo requiere en los diversos lugares, qué bueno aportarle a una persona o a una comunidad que simplemente necesita una table o que necesita un computador para mostrar cómo se produce eh, un mejor eh, un, un bien o un servicio, y con ello aportar el desarrollo social, primero, económico, de sus comunidades, de sus familias y de sus territorios, al igual que un desarrollo político, porque también le estamos diciendo, queremos cambiar y transformar esa visión de apropiación, esa visión de lo que tengo es mío a una visión de compartir, de solidaridad, de compromiso, un modelo en el cual se trabaje en un modelo libre y gratuito. Y aquí, en este último escenario es donde nos presentamos las revistas científicas como un elemento fundamental que ha aportado acceso abierto y que ha aportado esta filosofía que nosotros pasemos en América Latina o en el mundo de ser un conocimiento marginal, que no importaba en el mundo a un conocimiento que hoy es cada vez más y más importante, el conocimiento de nosotros, el conocimiento latinoamericano se está dando a conocer. Ya hoy tenemos incluso personas que lideran centros de pensamiento, lideran eh, visiones que se pueden generar en el mundo y que son muy importantes para hacerlo. Estamos basados en esa idea de acceso abierto como un elemento también de dinamizarnos como sociedad sociedades científicas. Y en este sentido, el último elemento son los retos que tenemos. Tenemos un reto de considerar primero la conciencia pública entre comunidad de esa importancia de los bienes comunes y de pensar en ese asunto de cooperación, solidaridad y adhesión. Tenemos también que pensar que la educación científica es importante para la formación ciudadana. Y tenemos que mantener vivo este proceso porque hay una lucha muy fuerte que ha nacido desde hace ya 25 años y que ha ido evolucionando de acceso abierto. Tenemos que impulsar y pensar en estrategias para hacer que la academia llegue a más gente, aporte al desarrollo económico, social, productivo y sobre todo mejore las condiciones de vida para que logremos desde América Latina transformar esto. Muchas gracias. Bueno, no, a ti, Germán, muy, muy cumplido con el tiempo, ya, ya te iba a decir, pero bueno, estuvo, estuvo muy bien, muchísimas gracias a vos. Bueno, seguimos en esta misma dinámica, entonces con, continuaría eh, la ponencia, eh, Plan de Acción de Conocimiento Abierto de la Universidad Abierta de Cataluña, a cargo de Pastora Martínez, eh, listo Pastora, es el tiempo tuyo. Pues muchas gracias y saludos a todos y todas desde, desde Barcelona. Buenos días, buenas tardes a los que nos estéis siguiendo. Y yo para los que no conozcáis la Universitat Huberta de Cataluña, simplemente decir muy rápidamente, nosotros nacimos en el 95 ya totalmente digitales eh, y trabajamos sobre todo con metodologías de educación online y la parte de investigación y, y desarrollo, estamos siempre en la frontera entre las tecnologías y las ciencias humanas y sociales, con lo que no es de extrañar que nuestro ADN estuviese siempre la idea de compartir, de compartir el conocimiento, y también lo llevamos el nombre, ¿no? Esto de Uberta es abierta en catalán, y por eso lo tenemos como muy interiorizado. De hecho, en la UOC ya en 2010 se, se, se aprobó la primera política de acceso abierto a las publicaciones, pero hace unos cinco años decidimos que había que dar un paso, allá, un paso más. Y ese paso más ha sido nuestro plan de acceso, perdón, plan de acción de conocimiento abierto que os voy a compartir eh, ahora mismo. Um, Déjenme que lo ponga en presentación y así, y así lo seguiréis. ¿no? Como decía, este plan de acción de conocimiento abierto, que decidimos dar un paso más allá, eh, y conocimiento abierto y no ciencia abierta, lo dejo ahí por si luego quiere hacer alguien alguna pregunta al respecto, pero nos pareció mucho más inclusivo, más amplio para todas las disciplinas, para nuestra universidad, que es eminentemente de ciencias sociales y humanas. Eh, lo, lo gestamos, lo parimos después de un proceso participativo de varios meses eh, con equipo tanto académico como de gestión de la universidad, donde participaron... Muchas personas y al final eh, lo que tuvimos fueron estos seis ejes principales de acción, por supuesto una el acceso abierto a las publicaciones, pero otra no menos importante y que desde Europa eh, se está trabajando mucho también es todos, eh, la apertura de los datos o el trabajo de los datos con los principios FAIR. Um, no podíamos dejar nosotros como universidad abierta de, de hablar de los, de los recursos de aprendizaje en abierto y luego pusimos otros tres ejes que también no queríamos dejarnos de lado. Innovación abierta, abierta a la sociedad, es decir, trabajar con otros actores no académicos también todo todo este proceso y, y un sexto eje también importante en aquel momento y luego os apuntaré eh, que cada vez más importante que son todos los modelos de evaluación de la investigación y cómo actualmente nos están impidiendo que la ciencia abierta sea, sea posible. Y luego había tres ejes transversales que para, han sido cruciales ¿no? en todo este tiempo. Uno, formación comunicación y sensibilización tanto de la comunidad de la UOC como hacia afuera otro eje de infraestructuras en abierto que era clave para hacer que todo esto pasase y luego ya un espacio también de participación y de, y de lobby, también os diré, para que todas estas estrategias se conozcan y cada vez sean más compartidas, no solo dentro de nuestra universidad, sino con otras universidades ¿no? del entorno. Eh, los resultados en estos cinco años han sido bastante notables, estamos muy satisfechos del proceso, quizá el, este, el de acceso abierto a las publicaciones, es el que menos se nota porque como os comentaba antes ya teníamos una política de acceso abierto eh, a las publicaciones desde el 2010, pero sí que es cierto que se ha ido incentivando eh, este acceso a las publicaciones y ahora estamos en la UOC con un alrededor del 67-70% de las publicaciones en acceso abierto, la gran mayoría de ellas con un acceso gold, eh, dorado, eh, que es un porcentaje, incluso un punto eh, superior a la media de las universidades españolas que midieron nuestros compañeros de Revium eh, hace un par de años. Eh, pero además, sobre todo, nosotros hemos hecho una apuesta por el acceso abierto vía verde y nuestro repositorio institucional, el O2, que llamamos, también cada vez contempla más documentos en abierto, desde artículos académicos que hemos incorporado cada vez más, pero también tesis doctorales, también nuestros recursos de aprendizaje y trabajos finales. Eh, todo esto lo hemos querido hacer cuajar en una política institucional que aprobamos el año pasado en el 21 y que sustituye a la que os comentaba antes de acceso abierto de publicaciones, ahora es una política institucional de conocimiento abierto, que la tenéis por supuesto en abierto y descargable desde nuestra página web y que toca todos estos aspectos de, de la política de conocimiento abierto que os comentaba. Y, mmm, y por último, eh, hacer aquí énfasis en dónde estamos ahora trabajando sobre todo, que es, y los siguientes pasos que nos planteamos en el futuro, que son todo este trabajo que, que ahora en Europa hay como mucho, mucho bullicio, que es trabajar para mejorar el sistema actual de evaluación de la investigación, que nos pone sobre la mesa unos incentivos, en muchos casos perversos, y que, y que complica ¿no? que, que la ciencia abierta sea una realidad. En la UOC, en ese, eh, hace un par de años, tres años ya, perdonad, eh, decidimos firmar la declaración de San Francisco, la DORA, y dejar de lado eh, el uso del Journal Impact Factor como, como único índice para valorar eh, a nuestros académicos, pero también los proyectos de investigación. Hemos estado trabajando con nuestras propias convocatorias, cómo como mejorar ¿no? todos estos procesos. Y también hemos estado trabajando con DORA y con una red iberoamericana de universidades, el, el CINDA, eh, también para, para hacer extender ¿no? esa. Esa tacadoli que decimos aquí en Cataluña, esa mancha de aceite que antes también nos apuntaba Germán de la importancia de que todo esto se conozca y cada vez se extienda más y, y con ello nosotros lo que hemos hecho es traducir tanto al, al español como al catalán esta rúbrica que, de, de evaluación o cómo podemos mejorar la evaluación académica desde Dora y, y sí que acabo para compartir que la semana que viene... Eh, se lanza de manera oficial esta coalición para avanzar en la evaluación de la investigación que ha impulsado la Comisión Europea, pero que donde hemos trabajado, estamos trabajando muchísimas universidades europeas, centros de investigación, también financiadores de agencias de evaluación, para conseguir pasar de una evaluación estrictamente cuantitativa y muchas veces con indicadores que no aplican o totalmente descontextualizados a introducir aspectos más cualitativos eh, para conseguir una, una evaluación de la investigación que reconozca también eh, la diversidad, tanto de resultados como de personas, como de, como de líneas ¿no? de trabajo eh, y para hacer la investigación de una manera mucho más... Eh, más justa, más responsable y más abierta a todo el mundo. Y con esto, eh, muchísimas gracias y, y dejaré de, de compartir la presentación. Bueno, muy muy, viciosa muy en el tiempo, Pastora, muchísimas gracias a ti. Bueno, y ya para ir terminando de esta línea 5, que era de políticas y planes estratégicos, tenemos pues la, la última presentación. Eh, de la ponencia, modelo de gestión de recursos computacionales para asistir la reproductibilidad de experimentos científicos a cargo de Alexander Martínez. Entonces, bueno, Alexander, ahora el tiempo es tuyo. Eh, buen día, ¿me escuchan bien? Sí, súper bien. Listo. Eh, bueno, entonces voy a empezar. Eh, como lo acaba de decir Alejandro, soy Alexander Martínez, en Bucaramanga, en Colombia, y les voy a hablar un poco de este trabajo que fue mi trabajo de, de, de, de tesis de maestría. Eh, se denomina modelo de gestión de recursos computacionales para asistir a la reproducibilidad de eh, experimentos científicos. Eh, bueno, eh, ofrezco disculpas por la doble personalidad entre, entre el audio y el video, pero bueno, voy a avanzar. Eh, listo, entonces un poco la agenda de, de, de este encuentro rápidamente es un poco de contexto eh, sobre reproducibilidad. Eh, les mostraré después el modelo que, que, se, que se realizó. Eh, posteriormente una plataforma que se desarrolla, una plataforma tecnológica a partir de este modelo y finalmente unos comentarios. Eh, bueno, entonces, un poco para, para poner en contexto el, el, el escenario de investigación, bueno, este escenario que se da a partir de, de aplicar el método científico, generalmente en la parte de ciencias, eh, la, la presentación previa pone un punto importante y es la, la parte de las humanidades, bueno, nos centramos un poco en la parte de ciencias y en, y en la aplicación de, del método científico, eh, bueno, ahí, ahí rescato varios elementos. Eh, bueno, eh, empiezo por porque bueno en este escenario se, se producen datos. Es como algo que se hace muy muy general. Se producen, se recolectan, se generan a partir de, de herramientas. Se también se, se, se producen o se crean unos códigos computacionales para analizar estos datos y sacar eh, las conclusiones. Eh, bueno, además también la, la investigación no se hace cerrada. Lo que eh, colaboramos con otras personas. Eh, discutimos, compartimos conocimiento ideas con, con personas de, de nuestro grupo, de nuestro entorno o, o, o del mundo entero. Eh, bueno, a partir de todo este trabajo, pues también eh, producimos, producimos, producimos conocimiento que generalmente lo, lo, lo mostramos en, en artículos científicos o, o, en, o en eventos como, como el que estamos ahora. Y otra cosa que también se hace muy a la par es organizar eventos, que, que bueno, va un poco por ese lado. Eh, bueno, un poco el, el, el punto general es que bueno, todo lo que hacemos tiene que ser reproducible. Eh, es básicamente la, el, la ciencia misma. Si, si todo esto no es reproducible, no es verificable, pues la, lo estamos haciendo mal. Y bueno, resulta que el, eh, se, reconoce, se reconoce globalmente una crisis de reproducibilidad eh, a partir de varios trabajos de los cuales no voy a ahondar ahora pero sí se reconoce que digamos en, en, en muchos de los aspectos que, que van en, en, en la investigación, desde cuando planteamos una hipótesis a cuando presentamos los resultados, muchas cosas nos están quedando por fuera, estamos perdiendo datos, estamos eh, utilizando códigos que a la semana ya no sirven, eh, las herramientas quizá tampoco sirven, el mismo entorno de cómputo no funciona. Entonces, bueno, eso es un poco el contexto de por qué eh, decidimos trabajar en esto y, y crear este modelo. Eh, bueno, un poco para definir también de, de qué se trata la reproducibilidad, eh, se encuentran, bueno, se encuentran varios, varios de, posibles definiciones, un poco basadas, eh, bueno, me gusta esta que tiene Turingway que es un, eh, basada en lo que es, bueno, los datos y los análisis que se hacen, un poco la mezcla, entonces, se distingue entre lo que es reproducible, replicable, re, eh, repetible, bueno, generalizable y robusto. Eh, bueno, aquí lo que, lo que hacemos por, por facilidad es agruparlo todo en, en reproducibilidad, y bueno, a partir de esto, eh, nos planteamos una pregunta de investigación y era cómo mediante herramientas eh, y especialmente metodologías, cómo podíamos mejorar la reproducibilidad en los procesos de investigación, un poco eh, teniendo claro que al final lo importante eran los procesos y no solamente apuntar a los resultados que, que se tenían. Eh, bueno, entonces aquí el, le muestro un resumen el modelo que se planteó. Es un modelo que busca apoyar... Eh, eh, la investigación desde cuando se plantea un, un proyecto de investigación desde cuando se tiene una hipótesis hasta, hasta la publicación misma pasando por todo el proceso de análisis que sería como la parte principal eh, bueno, se distingue también una parte eh, medio transversal que es un poco la información volátil que se tiene, digamos las comunicaciones que se dan dentro del grupo eh, las libretas de laboratorio un montón de cosas que se quedan en el camino y que normalmente las pasamos por alto que, bueno, entonces un poco para, para ir a fondo, en, en, en, en el, bueno, no tan a fondo, para, para mostrar más el modelo y retomando, retomando la imagen del, del método científico. Eh, bueno, tenemos tres elementos que, que nos parecieron muy importantes y es, uno, la preservación. Eh, es importante que las cosas que producimos se, se mantengan en el tiempo. Eh, la centralización, que digamos, todo lo que se haga no se termina esparciendo en un montón de herramientas y que se vuelva algo muy, muy tecnológico y al final se termina perdiendo. Y bueno, lo otro es trabajar en colaboración, que es un poco ¿no? las, de las dinámicas de estos encuentros. Eh, bueno, entonces también se, se, eh, dentro de los elementos transversales que, que les mencionaba, pues tenemos las comunicaciones, eh, las comunicaciones que se dan dentro de los entornos de trabajo, o sea, muchas veces... Eh, terminamos hablando en grupos de WhatsApp y esa, eh, toda esa información que está ahí <coughs> todas esas decisiones que se toman a partir de esas comunicaciones de eh, bueno, esos chats que se tienen se terminan perdiendo entonces es importante centralizar todo eso y, y preservarlo eh, de manera general documentar todo lo que se hace y bueno, como, como parte grande eh, tener la ciencia abierta siempre de bandera entonces resumiendo rápidamente el modelo eh, con eh, Concentra un, un, con, eh, un montón de buenas prácticas para que nuestra investigación sea reproducible, de utilizar planes de gestión de, de datos, documentar todos los métodos o los procesos de toma de muestras, todo lo que se, todo lo que se está haciendo. Eh, bueno, utilizar un poco estándares o, o cosas que, que sean globalmente aceptadas como los principios fer entendiendo que este tipo de cosas al aplicarlas en otros entornos aparte como el sur global de donde fueron creadas, pues tiene algunas... algunas particularidades que hay que tener en cuenta, pero bueno, la idea es trabajar con, con, con esos estándares. Eh, bueno, como ya lo mencioné, preservar todo, todo, todo lo que se pueda, desde las libretas, los apuntes que tiene la gente que hace investigación en biología, eh, todo ese tipo de cosas es importante preservarlas. Eh, preservar los entornos de cómputo, al final no, a veces no basta con tener el script eh, que hace el análisis, importante saber dónde se ejecuta y qué, qué se necesita para que eso se pueda ejecutar. Y bueno, más en la parte de, de, de scripts compu, computacionales, utilizar eh, gestión de, eh, sistemas de control de versiones y buenas pr prácticas de programación para que nos podamos entender. Eh, bueno, a partir de este modelo, lo que hicimos fue crear una plataforma que agrupara un montón de herramientas que hay en el, que hay en, en el mercado para implementarlas las... Bueno, las buenas prácticas que estábamos hablando. Entonces, esa plataforma se denomina VILAB y busca apoyar a pequeños y medianos grupos de investigación en la gestión de datos computacionales, de códigos, eh, de los entornos de cómputo, de la comunicación, las comunicaciones que se dan y, y, y bueno, mejorar eh, la visibilidad web o la documentación que se pueda tener a partir de los proyectos. Bueno, esta plataforma se, se ha implementado en, en ciertos grupos, eh, más o menos 200 personas han trabajado sobre ella y de ahí pues nos sirvió un poco para validar lo que, lo que se hizo. Entonces, resumiendo, lo que tenemos es eh, una plataforma que apoya la, a los grupos de investig investigación desde cuando se plantea una hipótesis, cuando se hace el análisis fuerte de, de la investigación y cuando se plantean los resultados. Eh, bueno, ya para terminar, voy a tres comentarios rápidos. Eh, bueno, eh, yo creo que la conclusión grande de este evento y es que la ciencia abierta al final es eh, es, ya llegó y ya se queda y es, y es para, donde, para donde tenemos que ir entonces bueno, esto está creando una nueva forma de crear conocimiento, está cambiando un montón el escenario de hacer ciencia y bueno, debemos estar preparados y creo que, creo que acá lo que debemos hacer es eh, invitar a más gente para que, para que, para que bueno, se entrenen en este tipo de cosas y comprendan mejor lo que se está, lo que se está haciendo eh, bueno, más dentro de nuestro problema. Eh, como Te queda un minutico. ¿Listo? Eh, bueno, la reproducibilidad de, de los experimentos científicos es la base de la ciencia misma. Si, si no hay confiabilidad, no, no tenemos nada. Y aquí retomo una frase de Turing Way, que es como el, la bandera en, en, en este tema, y es que la reproducibilidad debe ser tan fácil que lo difícil sea no hacerlo. Digamos, todo al final eh, debemos incluir prácticas que nos permitan llegar al final de una, de una investigación y decir todo lo que hicimos es reproducible y tenemos todo, todo comentado. Una, una cosa que creo que es importante y es que, bueno, y con esto de la ciencia abierta, que es el, es el momento de unirnos y aportar, especialmente unirnos y creo que este evento es una, una grandiosa oportunidad para eso. Y bueno, la última, y es más, más del del trabajo, eh, a partir de todo el trabajo que se hizo, notamos que herramientas hay muchas y, y de gran calidad para, para trabajar todos los, todos los materiales que se generan dentro del, del escenario de investigación y de, en el mismo sentido las metodologías que se tienen en la actualidad son una muy buena base para, para que las cosas sean más reproducibles. Eh, quizá la falencia más no grande está en que no las estamos utilizando de la mejor manera o la manera adecuada, entonces, eh, bueno, básicamente lo que debemos hacer es entrenar a, a, a, las, a las personas, a las futuras generaciones para que, para que esta crisis de reproducibilidad se, se pueda solventar. Y bueno, muchas gracias, por a todo. Las preguntas para el final. Listo, muchas gracias a vos. Bueno, eh, continuamos, tenemos que hacer cumplir el tiempo para que tengamos un espacio pues, de, de preguntas. Eh, entonces... Eh, estas primeras eh, que, que presentamos tenían que ver con la línea de políticas y planes estratégicos. Ahora continuamos con ponencias que tienen que ver con, con la línea de ética, integralidad e inclusión en la ciencia abierta. Entonces, continuaremos con Diana María Ayala, que nos va a presentar el trabajo que tiene que ver con hacia una comunicación científica accesible como estrategia para el fortalecimiento de la ciencia abierta en las universidades. Un acercamiento desde la diversidad funcional. Entonces, bueno, Diana, eh, tiene ya tu tiempo, muchas gracias. Sí. Muy buenos días para todos, muchísimas gracias por la realización de este evento, excelente hasta el momento, de verdad que han sido ponencias muy interesantes, muchísimas gracias por la invitación. Eh, un saludo muy especial desde Medellín, Colombia, para todos los que nos escuchan a esta hora. Bueno, eh, yo voy a hablarles un poco de un trabajo que venimos desarrollando en la Universidad Cooperativa de Colombia, ¿cierto? Lo hemos denominado pues para esta ponencia, eh, hacia una comunicación científica inclusiva como estrategia para el fortalecimiento de la ciencia abierta en las universidades. Un acercamiento desde la diversidad funcional. Bueno, ya lo vamos a poner acá. Listo. Bueno, eh, quisiera empezar con una frase que me gusta mucho, que es de Miguel Gómez, que él es el presidente de la Asociación Ciencias sin Barreras, ¿cierto? Que es una organización muy importante a nivel Europa en la difusión científica, sobre todo desde el desde el punto de vista de la inclusión, ¿cierto? Él nos estaba contando, nos cuentan en una entrevista no, no, muy reciente, nos decía que debíamos hacer un análisis muy responsable en el momento en que fuéramos a difundir la ciencia, ¿cierto? Y cómo hacerlo nos hacía el llamado a que la mayoría de las investigaciones se financian con recursos públicos, entonces en ese mismo sentido pues es la ciudadanía la que tendría pues como el, todo el derecho a saber, a estar muy informada y muy bien informada de qué es lo que se investiga, ¿cierto? Y que de la forma como se comunica pues depende en gran medida el éxito y la apropiación que pueda tener este conocimiento de parte no solo de los demás de los demás gremios científicos sino también de las comunidades normales, ¿cierto? Del común, los ciudadanos. Entonces, eh, muy interesante esta reflexión que él nos hace y nos dice, pues en la medida en que lo podamos entender, pues de una manera más eficiente, pues vamos a poderlo comunicar. Bueno, Ay, bueno eh, este es un... un un ejemplo que a mí me ha inspirado mucho personalmente y es el de Steve, Stephen Hawking él es una de las personas que más ha trabajado en el tema de la divulgación y me parece muy bonito el trabajo que él hace simplemente quería pues como compartirlo con ustedes porque me parece muy apasionante lo que él hizo en vida y que lo hizo con su hija cierto un científico de tanto reconocimiento que todos lo conocemos pues como por, por muchísimas cosas entre entre ellas la teoría de los agujeros negros tiene una colección de seis libros infantiles en que trata de explicar todo eso, en lo que trabajó toda su vida, pero de una manera muy sencilla. Entonces, es bueno, hasta dónde llega también como el, el, la responsabilidad social de la ciencia, ¿cierto? Y eso nos lleva como a preguntarnos también un poco si es suficiente investigar. Eh, y publicar en acceso abierto, ¿cierto? Porque pues ahorita creo que es un tema que está en tendencia y creo que ya nadie pone en duda la importancia del acceso abierto, ¿sí? Pero ¿será que es suficiente con dejarlo así, hasta ahí? ¿O será que como profesionales, como científicos o desde el rol que sea que cada uno de nosotros cumple, podemos hacer un poquito más, ¿cierto? O sea, ¿será que podemos llegar a subir un poquito un escaloncito más en la manera en cómo se comunica la ciencia? ¿Sí? Cómo aseguramos que esta información llegue a todo tipo de públicos, o sea, hasta dónde nosotros nos ponemos en el lugar del otro, en, en las condiciones o características especiales que tenga la población para que puedan acceder de una manera equitativa. Es un poco la pregunta que nos hicimos nosotros acá en la Universidad Cooperativa de Colombia y pues nos pusimos a leer y a indagar como sobre el tema en, en diferentes medios, eh, mirando otras experiencias y bueno. Tratamos entonces de pensar en una manera que fuera un poco más incluyente de divulgar el conocimiento que se genera en nuestra universidad. Entonces empezamos a indagar mucho sobre el tema de la comunicación científica inclusiva, ¿cierto? Entonces, como todo el tema de la inclusión, este modelo nos sirvió mucho porque nos habla de las características eh, que debe tener la comunicación científica inclusiva, ¿cierto? Entonces, nos habla de unos principios rectores que son la intencionalidad, la reciprocidad, la res, re, reflexibilidad, ¿cierto? Eh, un compromiso institucional, eh, hay unos valores, hay unos recursos, una capacitación y todo esto pues como con con la idea de que todo sea mucho más equitativo, ¿cierto? Entonces, eh, nos, nos llevó como la reflexión de, bueno, a partir de toda esta información que ya tenemos y teniendo en cuenta que la producción de la universidad es, es alta, ¿cierto? Somos una universidad eh, alt, eh, grande acá en, en Colombia, eh, qué podemos hacer, cómo podemos aportar un poquito más, cómo podemos poner nuestro granito de arena en el tema. Entonces nació una colección que denominamos Ciencia Inclusiva, ¿cierto? Que nace como esa iniciativa y esa respuesta a esto que nos está inquietando, ¿cierto? Investigamos, estamos publicando, muy bien, estamos tratando de dejar en lo posible en acceso abierto, muy bien, pero ¿cómo hacemos para llegar a por ejemplo, a las personas que tienen discapacidades visuales, ¿cierto? Que es una, entre nuestro público, eh, hay algunos estudiantes, no es mucho, pero sí es significativo, bueno, nos pusimos a ver cómo está el panorama en Colombia y realmente es un número considerable. Entonces, tratamos de articularnos alrededor de esta iniciativa y nació la, colección ciencia inclusiva que ya les voy a contar de qué se trata. Eh, nos orientamos también como en legislación en cómo estamos tanto a nivel nacional como internacional. Entonces tratamos de acogernos pues a los ODS principalmente al 4 que habla pues de la educación inclusiva y equitativa de calidad pues para todos, ¿cierto? A nivel Colombia pues hay una legislación un poco más puntual y la convención pues sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entonces esto también nos orientó eh, muchísimo como con el tema. Bueno, eh, en Colombia eh, es el año en el 2021 el año pasado se firmó el Tratado de Marrakech, ¿cierto? Creo que ya de pronto muchos lo, lo conocemos. Eh, es un tratado que si bien existe desde 2013 en Colombia, pues es relativamente nueva su firma y lo que trata es de promover la creación de documentos, libros y revistas, artículos en formatos accesibles, ¿sí? Y es un poco más flexible el tema de derechos de autor, pero con la condición de que sean para poblaciones que tengan este tipo de, de condición. ¿Cierto? Entonces, eh, esto también nos impulsó muchísimo, entonces lo que hicimos fue impulsarlo y adecuarlo con nuestro repositorio institucional y crear una colección que ya les voy a contar cómo fue el proceso. Bueno, rápidamente entonces lo que hicimos fue firmar un convenio en el 2019 desde que ya se venían trabajando y haciendo los primeros, primeros pinitos con el Instituto Nacional para Ciegos de acá de Colombia, que es el INSI, y se trató con ellos pues como de, de, de que nos orientaran en cómo este proceso y cómo convertíamos nuestras publicaciones a formatos accesibles. Entonces, en una segunda etapa eh, se recibió capacitación al respecto, eh, nos orientaron en todo momento, creo que fue sido un trabajo muy, muy interesante. Y en la tercera, un, tuvimos ya un trabajo de capacitación eh, para todo el sistema de bibliotecas y la editorial, en cómo se interactúa con personas en situación de discapacidad, tuvimos un taller de lectura y escritura en Baraile. entonces también fue muy interesante, ¿cierto? No es solamente crear los documentos y ponerlos en disposición en el repositorio, sino también acompañarlo de toda una estrategia de inclusión. Eh, este es pues, el repositorio. Les, eh, tomé pues acá un, un pantallazo pues, por razones de tiempo. Los invito a que lo rico. visiten ok, sí, les invito a que nos visiten, eh, la colección está en nuestro repositorio institucional se denomina Ciencia Inclusiva y en este momento tenemos 138 documentos, en su mayoría pues están todos en acceso abierto y se componen de revistas y de artículos científicos de investigación que están en formatos accesibles como el EPUB 3 y Word accesible, entonces bueno esto era como lo que queríamos compartir con ustedes, eh, bueno quedo atenta a cualquier duda, inquietud sugerencia. Mil gracias por su atención. Listo, no, a ti Diana, muchas gracias. Bueno, continuaríamos, eh, no sé si Jerry Alejandro López eh, ya está por acá, porque cuando iniciamos no, no, no, no lo veía, mientras Diana deja de compartir. Si Jerry no está, entonces continuaríamos con Elvira Álvarez. Entonces, bueno, creo que seguiría Elvira porque no veo por acá a, a Jerry. Entonces, bueno, Elvira nos compartiría la ponencia en torno de aprendizaje colaborativo como mecanismo para el fomento de la ciencia abierta. Entonces, bien, pueda Elvira, ministra, su tiempo. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Gusto en saludarles desde Guatemala. Eh, nosotros somos Majoy, somos una organización que nos dedicamos a la investigación, específicamente en políticas públicas, desarrollo y educación. Lo que hoy traemos acá es eh, del área de educación y eh, nuestro problema de estudio prácticamente para esta investigación es tratar de abordar aspectos que conduzcan a la comprensión de la dinámica de diálogo que se aperturan a partir de la pluralidad del tejido social. Y es definitivamente más que interesante e impactante esta correlación que debe de tener para generar eh, definitivamente al final ciencia abierta. Dentro de una comunidad educativa universitaria, ese fue nuestro punto de, de partida, y en términos de la ciencia de la educación, que corresponde con la construcción de conocimiento, en términos de la relación del problema de estudio con la ciencia abierta, se fundamenta en la apertura, la evaluación y la comunicación de conocimientos con agentes sociales que van a trascender a la composición tradicional de las comunidades científicas, que es lo que hemos estado haciendo a través de la presentación de las diferentes revistas. Eh, necesitan insumos. Y entonces esos insumos precisamente pues son los que tenemos que aportar desde el área de la investigación. Por consiguiente, la, la conceptualización del problema dentro de las implicaciones éticas, porque así fue abordado investigación e implicación ética. Para conocer de un poquito más de cerca qué es lo que la gente eh, pretende, conoce, manifiesta, expresa a través de sus propias ideas. Y para ello se tomaron tres grupos de análisis que corresponden a docentes, padres de familia y estudiantes de una universidad eh, privada de, de la ciudad de Guatemala, donde tuvimos la presencia de 282 eh, personas por cada bloque que se ha planteado. ¿Qué necesitábamos ind indagar en algún momento a través de un instrumento diseñado y que fue aplicado de forma virtual? Era verificar la correlación que se podía tener en cuanto a las ideas o planteamientos de términos específicos. Y para ello se plantearon, eh, entonces, 34 factores de estudio que nos van a permitir eh, verificar qué tipo de correlación se obtuvo. Para ello presento entonces mi primer mapa de incidencia. Este nos habla específicamente de los docentes y aquí estamos viendo cómo las personas en algún momento desde este sector y de este punto de vista, cómo lo visualizan en la, la implicación de la ética, Dentro de su propio quehacer y dentro de su propia vida. ¿Qué es lo que se pudo detectar? ¿Cómo eh, manejan el respeto al prójimo relacionado con el respeto a la religión? Encontramos una primera correlación. Pero luego veíamos también esa, la, la correlación de respeto a la religión con el respeto al tránsito. Increíble, porque eso es un elemento eh, que están eh, totalmente opuestos al, al aspecto de, de religión, sin embargo, se está manejando porque últimamente, y eso todo mundo lo sabe, vivimos un estrés eh, comunal en todo momento. Luego, el respeto al tránsito nos genera una correlación con el concepto de calidad, que a su vez se amarra nuevamente al respeto de religión, pero no existe una correlación que vaya en algún momento y vincule todos los diferentes aspectos. Aquí en este mapa de incidencia de docentes estamos presentando cuatro elementos de los 34 factores que se estuvieron manejando. Quiere decir que los demás fueron excluidos debido a que no, eh, no llegaban a la mínima de la ponderación que se necesita para ser validados. Luego tenemos la presencia de cómo se manejó eh, el respecto eh, versus el, la edad dependiendo del concepto del docente. Podemos verlo a través de esta eh, gráfica, que no fue consistente, sino que al contrario. Luego tenemos el respeto al prójimo versus la escolaridad, que también nos presenta, eh, si bien es cierto que el azul nos dice sí, pero hay presencia de elementos eh, negativos, que son los que están en color rojo. Luego nos vamos al respeto del prójimo versus el sexo. Y de igual manera, a partir del concepto de ética, hay presencia, eh, no toda la totalidad en sí. Luego nos vamos al mapa de incidencia de estudiantes. En este podemos decir que aquí solo encontramos de los 34 factores planteados, tres vinculaciones. La primera regresa nuevamente a la mesa y es el respeto al tránsito, que, esa sería la primera, que está relacionado con el cuidado del medio ambiente. El concepto aquí varía de nuestro querido estudiante, diferente al del docente. Y luego tenemos que el respeto al tránsito se amarra con la vinculación de las eh, di, eh, diferencias que se pueden presentar, no importa eh, el punto. Para ello hemos sustentado también cómo el estudiante cuida el medio ambiente dependiendo de la edad. Y vemos aquí una vinculación bastante fuerte en el concepto de edad. También eh, verificamos cómo se cuida el ambiente versus el sexo y cuida, el, cómo se cuida el ambiente versus la escolaridad. Vamos al tercer mapa de incidencia, que es cómo nos responde el padre de familia. ¿Qué opina o qué piensa el padre de familia? Interesante, cuatro factores de los 34, pero solo existe vinculación directa dos 2, 2 Ayuda al necesitado y trabajo en equipo. Está súper vinculado, pero no se amarra con ninguno más. Y luego tenemos el castigo del robo con el derecho a identidad. Obviamente en cada una de ellas estamos encontrando eh, la sustentación de cómo se maneja según la escolaridad, el sexo y la edad. Y eh, llegamos entonces al, al punto de las conclusiones donde podemos decir que en algún momento, dependiendo de, la, eh, de las comunidades y cómo se desenvuelva, que podrían ser los insumos que tendría eh, en algún momento para ciencia abierta a partir de la idea o del conocimiento que se pueda tener, que se convierten en un reto para el sistema educativo en cualquier parte del mundo, en el sentido de que hay que fortalecer eh, áreas como lo es la matemática y el lenguaje para que podamos tener eh, conocimiento efectivo y que nos ayuden en algún momento no solo a retroalimentar o alimentar esa parte del conocimiento que se requiere, no solo para la investigación, sino que definitivamente para eh, vincularlo con la ciencia abierta. ¿Qué podemos evidenciar entonces? La, la particularidad acerca de la caracterización de la participación de los agentes sociales para favorecer la construcción de sistemas y productos de conocimiento que faciliten diálogos diversos. Y eso lo, lo, lo acabo de mostrar en el momento en que las vinculaciones entre 34 factores solo se van a circunscribir a pocos elementos, a pocos factores, y no pasan más allá. Lo ideal hubiese sido que hubiese más eh, vinculación entre ellos y entonces tenemos que también de aquellos que son provenientes de los campos tradicionales de interlocución científica para facilitar la inclusión y la retroalimentación en la construcción del conocimiento quedo atenta a los comentarios al final bueno no muchas gracias a ti también muy cumplida con el tiempo bueno nos quedan dos ponencias para que alcancemos pues a, a terminar la presentación y abrir el espacio de preguntas bueno a continuación entonces seguiría eh, la ponencia de Junen Jiménez, denominada El desarrollo de colecciones versus los acuerdos transformativos. Entonces, Junen, tienes la palabra para que puedas compartirnos Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos vean. Recuerda y, colocarlo como presentaciones. Eh, ¿Ya está? Sí, perfecto. Ok, gracias. Bueno, yo voy les traigo esta ponencia y antes de empezar quiero, a modo de introducción, presentar esta frase de Fernando del Río, que es un divulgador mexicano, que él nos comenta que así como la música requiere de intérpretes o músicos para ser apreciada, la ciencia requiere de profesionales o divulgadores que interpreten la ciencia al público. ¿Y por qué esto? Porque nosotros trabajamos con la premisa de que cualquier tema es divulgable. Además, les traigo esta pequeña disquisición bibliográfica de Juan Iguinis del Bibliotecario Moderno de 1945, en donde dice que nosotros, los bibliotecarios, somos los organizadores de los tesoros intelectuales que tienen a su cargo en su unidad de información, entendiendo su unidad de información como biblioteca, hemeroteca, fonoteca, etcétera, para ser debidamente utilizados, así como la eh, la colaboración con los eruditos en sus trabajos e investigaciones y somos también los divulgadores del saber entre todas las clases y disciplinas. Para poder llevar a cabo cualquier proyecto o producto divulgativo, necesitamos tener en cuenta la demanda cognitiva que existe cada enunciación. ¿Qué significa esto? El nivel de profundidad de lo que vamos a transmitir o el tema que vamos a divulgar. En este caso tenemos de menor a mayor demanda, que son en tres niveles, como el de las olimpiadas, el oro, la plata y el bronce. En el oro tenemos las enunciaciones argumentativas, que pueden ser argumentos o posturas. En, la, en el nivel plata tenemos las enunciaciones explicativas que describen un fenómeno y en el nivel bronce tenemos las enunciaciones nominativas que son las de, definiciones. Para cualquier proyecto proyecto o producto divulgativo siempre tenemos que tratar de cumplir dos de los tres objetivos divulgativos que es la apreciación pública de la ciencia la comprensión pública de la ciencia y la opinión o responsabilidad pública respecto a la ciencia y la tecnología para poder llevar a cabo esto podemos utilizar una metodología conocida como las miradas de la divulgación que es de una divulgadora mexicana que es Elaine Reynoso que ella nos menciona que son cinco que es la artística cultural, la educativa, la comercial la sociopolítica y la propia. Propagandística. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre cada una? Es la manera, es un eje rector en la cual nosotros podemos, digamos, aterrizar el trabajo que vamos a hacer o el tema que vamos a divulgar. En este caso, la artística o cultural valora la ciencia como una creación humana. La educativa es un apoyo fuera de la educación formal. La comercial lo que intenta es que atraer, digamos, nuevos adeptos para que se pongan la camiseta y sigan haciendo ciencia. La sociopolítica realza la ciencia como una necesidad en la sociedad y por lo cual se requiere apoyarla. Y la propagandística se parece un poco a la comercial, pero en este caso es decir que la ciencia es como una marca en la cual requerimos lealtad. Ahora, un ejemplo de una enunciación nominativa puede ser un concepto, en este caso traemos el de la ciencia abierta, y que puede ser una, hay varias, y también tenemos en este del lado derecho, que es la, el famoso hongo de la ciencia abierta de Eva Méndez, en el cual podemos considerarla como un nivel plata. Y el nivel plata porque es eh, una descripción de un fenómeno. Entonces, se trata de integrar todo lo que tendría que verse o considerarse como ciencia abierta. Ahora, ¿por qué es importante esto? Cuando nosotros hablamos de alguna de divulgativo de sensibilización de la ciencia tenemos que tener en cuenta que es nuestro público cuál es el, el objetivo en este caso podría ser el ecosistema de comunicación científica en el cual existen tres niveles el primario secundario y terciario en el primario tenemos a los autores a los editores a los impresores y a los lectores en el secundario nos encontramos los bibliotecarios y los sistemas de información y en el tercero están los divulgadores y el público en general pero porque esto es interesante porque dependiendo de las acciones, la toma de decisiones, los papeles en los cuales juegan todos estos actores, hay eh, reacciones o se afecta de manera directa o indirectamente a los demás. Ejemplo de esto es el desarrollo de colecciones versus la, los acuerdos transformativos. ¿Pero por qué tomamos este tema? Porque hace algún tiempo, tiempo en septiembre de este año, el doctor Eduardo Aguado mencionó algo interesante de que a los bibliotecarios nos engañan con los acuerdos transformativos, a lo cual el doctor Antonio Sánchez Pereira, que es el representante de Cielo en México, contestó que no era verdad, debido a que en el desarrollo de colecciones es un proceso, como menciona Negrete, que permite satisfacer las necesidades y demandas de información de la comunidad mediante la formación de colecciones que pueden ser híbridas, a través de la selección de fuentes y recursos de información, así para poder incorporar a las colecciones que pueden también compartir recursos con otras, porque nunca alcanza y no hay suficiente espacio dentro de una biblioteca, ya sea física o digital, para tener todo guardado, y también lograr la conservación de la colección a través también de lo que, que llamamos descarte, que es cuando la información, digamos, ya no es... Eh, eh, valorada puede ser descartada. Para poder llevar a cabo esto tenemos cuatro tipos de opciones para el desarrollo de colecciones, que es la compra, la canje, la, don el, eh, la donación y el depósito. Pero ¿qué tiene que ver esto con los acuerdos transformativos? Los acuerdos transformativos son contratos con editoriales internacionales que incluyen conceptos como el break and publish. En este caso antes, pues las bibliotecas pagaban por acceder a la información. En este caso, ahora se está cambiando, digamos, eh, o se le está dando otra vuelta a la tuerca en el sentido de que ahora el pago se va a hacer al autor, pero estos pagos, digamos, son engañosos, aunque haya iniciativas como el Plan S, que está pegada a este modelo de pago por publicar, aunque sean unas cuotas a través de los APC, ¿por qué? Porque aunque nosotros paguemos, no estamos, digamos, comprobando que sea una calidad, es decir, podemos hasta pagar por una marca, en este caso son los APC, y nos estamos metiendo a autogol sobre lo del acceso abierto. Un ejemplo de fuentes y recursos de información en acceso abierto en México es este listado, que se los voy a pasar rápidamente a esto, que es una imagen en donde está la política transversal de ciencia abierta del Conacit en México. Cada una de estas bolitas o nodos representa uno de, estos liste, eh, uno de estos puntos de listados, a excepción del último, que es el Ecosistema Nacional Informático en COVID o en ICOVID, que... Bueno, en, en México sí se, tra se trabajó marchas forzadas para construir estos sistemas de información, pero ¿por qué recurro a esto? Todas las infraestructuras, los recursos y fuentes de información requieren recursos, requieren eh, eh, manos y requieren inversión. ¿Por qué? Porque si no va a pasar de que en un futuro todo lo que, todos los esfuerzos, todos los elementos y todo lo que se construye se quede a la deriva o se pierda por las nuevas, digamos, eh, tendencias. Entonces, también tenemos que valorar no solo el acceso a las fuentes y recursos de información, sino también poder lograr permanencia y que no sean solo eh, esfuerzos de un momento o de un sexenio, como pasa aquí en mi país, en México, y que sean perdurables y accesibles en un futuro. Para ello podemos lograrlo a través de las rutas, los modelos o los caminos del acceso abierto, que hay muchos, hay varios, hay muchos colores, en, eh, pero yo les traje este este pequeño que se adaptó de un poco de, de universo este abierto. Un ejemplo. Ejemplo, Gracias. Son eh, los repositorios que la ruta verde, la ruta dorada que es la cuna hojada de oro, eh, la ruta bronce que podemos ver pero no tocar, la ruta híbrida que son los APCs y la ruta diamante que aunque quise ver brilloso yo creo que hasta cierto punto está en bruto porque el acceso abierto no es gratuito, requiere de inversión, conciencia e infraestructura para llevarse a cabo. Para ello tenemos, digamos, tres rápidas conclusiones, que es la divulgación de la ciencia a través de las miradas puede ayudar a esta sensibilización entre los actores y sus niveles. La edición académica es la encargada de darle plusvalía a la información científica y crecer el entramado del conocimiento humano y requerimos empoderar a los involucrados y a los actores, pero el empoderamiento no debe ser aislado, es decir, tenemos que volver a ver al otro y tener en cuenta que entre los niveles tenemos acciones, relaciones y afectamos a los demás. Les agradezco muchísima la atención y el espacio. Gracias. Listo, no, muchas gracias a ti. Y finalmente tenemos la última ponencia para abrir el espacio de preguntas. Eh, tenemos a José Antonio Frías, eh, la ponencia Sesgos y discontinuidades de género en el ecosistema de la ciencia abierta. Eh, José Antonio, bien, puedas. Sí, eh, muchas gracias, Alejandro. Eh... Voy a, voy a compartir la pantalla y comienzo con la exposición porque disponemos de muy poco tiempo. ¡Ay, mira Por ahí hay un micrófono abierto. Gracias Antonio, se ve tranquilo, comparte. Sí, y Listo, creo ya que, estamos viendo. Ya, ya lo está, perfecto. Eh, bien, eh, bueno, eh, en primer lugar, eh, pues quería... Eh, decir que este eh, es un trabajo en el que es un proyecto de, de más largo alcance en el que estamos implicados de distintas personas esta comunicación la hemos preparado el, eh, conjuntamente Cris Travieso Carlos Díaz Redondo que son eh, investigadores de la Universidad de Salamanca Estefaní Cerqueira Silva que es una doctoranda de la UNESPI en Brasil que también está haciendo eh, el doctorado en Cotutela con la Universidad de Salamanca y próximamente eh, estará también un año eh, con nosotros en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca. Bien, eh, ciertamente eh, cuando nos planteamos presentar un trabajo sobre esto y sobre todo cuando ya tuvimos los datos de que y íbamos a disponer de ocho minutos para hacer la presentación, pues nos parecía que eh, son muchas cuestiones las que se pueden abarcar eh, cuando eh, se plantea una temática de este tipo, hablar sobre eh, la perspectiva de género eh, en los distintos aspectos que, que engloba, que están relacionados con lo que, lo que hemos venido a de denominar ciencia abierta o ecosistema de la ciencia abierta. En principio... Eh, nos hemos propuesto una serie de objetivos, algunos de ellos, y no los voy a leer porque llevaría demasiado tiempo, pues relacionados sobre cómo está afectando, cómo están afectando las prácticas de ciencia abierta a las personas, a los profesionales, las profesionales que trabajan en este ámbito de la comunicación científica. Eh, tradicionalmente es algo ya muy estudiado, muy debatido eh, cuál es el lugar subalterno todavía de las mujeres eh, en el ámbito de, de la comunicación científica y nos planteamos llevar a, eh, hacer una revisión de los trabajos que se habían llevado a cabo para determinar hasta qué punto eh, todo lo que implica eh, las las prácticas de comunicación científica en el entorno de la web social, la ciencia colaborativa, etcétera, etcétera eh, per, en ver si hasta qué punto habían modificado determinadas variables que inciden eh, directamente eh, en la, la subalternización de las mujeres eh, en este ámbito laboral. También nos planteamos eh, pues, reflexionar sobre eh, la necesidad de una perspectiva interseccional eh, sobre todo cuando se llevan a cabo estudios que tratan de analizar eh, determinados aspectos de la ciencia abierta desde una perspectiva de género hasta qué punto también eh, hay otra serie de aspectos que están incidiendo, como las la identidades de género no normativa, la orientación sexual, que también, eh, de alguna manera, eh, subalternizan aún más a las personas que reúnen estas características en los ámbitos de comunicación científica eh, en este ecosistema de la ciencia abierta. También nos planteamos analizar pues, críticamente los ecos de género en las políticas de datos abiertos. Eh, ¿Hasta qué punto los datos abiertos están, también están contribuyendo a mantener una serie de estereotipos de género en la sociedad? ¿Hasta qué punto los datos abiertos pueden servir o están sirviendo eh, para poner en marcha políticas enfocadas a alcanzar la igualdad de género? Por otro lado, eh, también nos planteamos eh, ver hasta qué punto eh, la ciencia abierta se puede beneficiar de la epistemología feminista, eh, determinar hasta qué punto o cuáles son los problemas que limitan o dificultan la visibilidad de la producción científica en estudios de género, en las universidades iberoamericanas, eh, en las instituciones de educación superior. Bien, obviamente... Son demasiados puntos, demasiados aspectos. Todos ellos tienen que ver con, eh, con eh, la igualdad de género o la desigualdad de género, podríamos decir, con más propiedad, y las prácticas de ciencia abierta. Muy rápidamente. Eh, y siento que voy a tener que, eh, que comentar los datos de una manera muy telegráfica. Eh, ha cambiado algo eh, con las prácticas de ciencia abierta en el ámbito de la comunicación científica respecto al papel subalternizado eh, que eh, todavía siguen teniendo las mujeres eh, en estas tareas de, en, en estas plantillas eh, donde se llevan a cabo eh, eh, todas estas tareas profesionales que contribuyen a la comunicación científica a la difusión de los resultados de investigación etcétera eh, la mayor parte de los estudios que se han llevado a cabo ponen de manifiesto que los papeles, los factores estructurales que provocan la subalternización de las mujeres en el ámbito científico no se han modificado sustancialmente. Eh, podríamos eh, hablar de que eh, incluso aquel, las tareas profesionales más vinculadas a la tecnología eh, están porcentualmente más masculinizadas que eh, de lo que la profesión eh, bibliotecaria en universidades, instituciones de educación superior, lo está en su conjunto. Eh, también en los últimos años se han hecho estudios sobre las prácticas de comunicación científica, de difusión de... Eh, de los resultados de la investigación entre jóvenes investigadoras eh, también sintetizando mucho podríamos decir que estos estudios lo que ponen de manifiesto es que eh, las nuevas generaciones y sobre todo las nuevas generaciones de investigadoras prestan una mayor atención a la identidad y a la reputación digital en la web social y esto lo que provoca es un añadido a, a estas prácticas de comunicación científica en un entorno de una gran competitividad a la hora de llevar a cabo eh, la evaluación de su actividad científica, la acreditación por agencias de acreditación, etcétera, etcétera. Eh, por otro lado, eh, hemos analizado eh, y estamos trabajando en ello, eh, cómo, eh, este, eh, digamos, la igualdad de género en las herramientas, algunas de las herramientas que se utilizan eh, como canales de difusión de los resultados de la investigación. Eh, fundamentalmente, y, y para ellos, eh, en ello estamos trabajando ahora, eh, en el caso de las revistas científicas. Para ello, eh, nos hemos apoyado en eh, la mención de igualdad de género que la Federación Española de Chiste y Tecnología ha incluido en la evaluación que hace de la calidad de las revistas científicas en España, en la última convocatoria, la Federación Española de Ciencia y Tecnología, la última convocatoria de lo que se denomina sello de calidad de las revistas científicas, ha incluido la mención en igualdad de género. Para ello, ha establecido una serie de indicadores: pues se existencia un un porcentaje mínimo del 40% de mujeres, existencia eh, en, en el equipo editorial, eh, entre los revisores de las revistas recomendaciones, etcétera, y estamos llevando a cabo un trabajo eh, en el ámbito de las revistas científicas iberoamericanas, eh, que eh, bueno, está poniendo de manifiesto eh, algunos resultados curiosos. Eh, en uno de ellos es que, eh, a partir de la introducción de esta mención de, pra, eh, de buenas prácticas en igualdad de género en España, hay ciertas revistas que ya están incluyendo las instrucciones a los autores, pues, menciones sobre eh, el lenguaje inclusivo, la perspectiva de género, etcétera. Lo que pone de manifiesto que las políticas institucionales en este sentido sirven y tienen, eh, sirven para que al menos al menos formalmente las revistas incorporen eh, esta perspectiva de género. Finalmente, con los datos abiertos, y creo que ya me queda poco tiempo... Sí, ya se eh, está cumpliendo. Sí, lo siento, es que ya sabía que, que ocho minutos era, era muy poco tiempo para un tema como este. Pues bueno, eh, realmente... Eh, internacionalmente también ha habido una serie de indicaciones sobre eh, cómo los datos, eh, los datos abiertos pueden, eh, pueden contribuir a la igualdad de género. Eh, también se han detectado eh, cómo se pueden utilizar, por ejemplo, para problemas muy graves que están afectando a las mujeres, como la violencia de género. Eh, en, en lo que respecta a la investigación se han llevado a cabo eh, en España algunos estudios. Eh, que ponen de manifiesto que el hecho de que no se haya una desagregación de los datos abiertos de, de, de, por género impide que se lleven a cabo estudios que serían muy interesantes. Eh, en el caso de la ciencia ciudadana, hemos llevado a cabo una, un estudio, una revisión de los proyectos de ciencia ciudadana y, y bueno, por dar algún dato positivo, lo hemos encontrado que eh, sí que hay, muchos proyectos de ciencia ciudadana liderados por mujeres, un porcentaje mayor de lo que suele ser habitual. Y eh, también hemos analizado la visibilidad y la presencia de los estudios de género en los sitios web de las universidades españolas. Eh, y eh, realmente, eh, bueno, sintetizando en una frase, los recursos, eh, los recursos que se están generando en los últimos años en las universidades españolas sobre... Eh, que tienen que ver con los estudios de género, son muy poco visibles, no existen herramientas, no existen colecciones específicas, etcétera, etcétera. Eh, muchas gracias. Listo, no, a ti José, qué pena con, contigo y con todos, pero hay que cumplir el tiempo. Bueno, nos quedan en estos eh, momentos. Eh, eh, soy, soy, soy consciente, Alejandro, y pido disculpas. <risa> no, no te preocupes. Eh, no, antes todos estuvieron muy juiciosos. Eh, nos quedan siete minuticos y veo aquí en el chat tres preguntas, creo que son muy concretas para algunos de los ponentes, entonces les va a pedir a cada uno, va a decir su nombre, porque creo que va a ir dirigidas a ciertas personas y es una respuesta corta en un minutico, sé es que, que uno queda como con el abrebocas de que podíamos discutir más, pero, pero no nos da. Les Voy a arrancar aquí rápidamente. Eh, había una pregunta. Eh, ¿La revista en acceso abierto y los repositorios institucionales pueden considerarse como bienes comunes? Creo que esa pregunta nos la podría responder Germán rápidamente en un minutico. Muy bien, creo que sí. Los bienes comunes son aquellos que compartimos y que tienen una característica y es que nos dan beneficios a todos en su uso. Hay unos bienes comunes que son públicos, es decir, que pueden acceder todo mundo. Y hay unos bienes comunes que son como bienes club, que solamente puede acceder una población. Desde luego, los repositorios son bienes comunes en un doble sentido. Primero, que cuidamos, administramos eh, una comunidad y que por lo tanto el... La forma como se administran los recursos dependen de la comunidad y dos, también que pueden acceder otras personas o les permitimos acceso a otras personas. Y se van convirtiendo también en una especie de bien público eh, eh, en la medida en que otras personas pueden acceder, pueden utilizarlo, pueden beneficiarse y realmente no afectan a otros, sino que por el contrario pueden beneficiarlo a uno en la medida que también aportan al cuidado de ellos. Listo hermano, muchas gracias. Le voy a pedir a los ponentes que miren en el chat, para que alcancemos, por aquí había para Alexander, eh, si se usan las redes sociales para gestionar el conocimiento de las disciplinas en sus universidades. Alexander, ¿qué opina? Mm, bueno, no, no, no, sé, no sé bien gestionar como tal, cómo, al menos para divulgación, sí se usa, bueno, creo que lo usan bastante. Eh, en realidad es más una... Una, una petición, una amena que se le hace a las instituciones para que tengan un, una inversión fuerte en divulgación, divulgación del, del, de, la, bueno, de la ciencia, de toda la parte de investigación que se hace. Eh, pero si es un poco más por la parte de gestión como tal, yo creo que el, es el uso de redes sociales para comunicarse. Ahí, ahí creo, que, creo Listo, que se queda. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Por aquí hay otra pregunta. Eh, te digo que va dirigida a Diana, la profesora que habló de discapacidad. ¿Cómo le fue en su universidad? Porque en mi caso le di clase matemáticas 3, 4, o sea, ¿cómo fue esa experiencia? Me imagino que él usa esas colecciones. Bueno, no sé si es para mí. Sí, sí porque creo que fue este la que más habló pues, de discapacidad, porque es lo que dice aquí, que no dice exactamente aquí. Sí, es para ella precisamente. Ah, ok, <risa> bueno eh, nosotros pues eh, la experiencia que yo comenté pues no fue directamente desde las aulas sino desde biblioteca y desde la editorial que lo que hicimos fue una adaptación de recursos educativos eh, en formatos accesibles, ¿cierto? Entonces no, no directamente para dictar clases, sino como apoyo a los procesos de investigación y educativos de la universidad. Eh, lo que podemos ver acá, pues exactamente no te sabría decir en qué cursos puntuales se, ha, se han apoyado pues, de estos recursos, pero sí te puedo decir que el uso que ha tenido la colección ha sido muy alto, ¿sí? Y que ha sido extensivo, no solamente a los estudiantes o al, al público interno, sino también a familiares y a la comunidad universitaria externa, o sea, comunidad universitaria y personas externas a la universidad también, porque como están quedando en acceso abierto, entonces estos recursos quedan de libre acceso para las personas que tengan pues como este tipo de condición. Entonces sí te puedo decir que el, el uso de estos recursos sí ha sido muy importante, pero sería interesante medirlo pues de una manera más puntual. Listo, muchas gracias. Nos quedan dos preguntitas. Hay otras, pero son generales, entonces voy a poner las que son dirigidas directamente a algún ponente. Está es la pregunta para Pastora. ¿Podrías mencionar qué variables de la evaluación que utilizan en la UOC desde que descartaron el factor de impacto? Sí, claro. ¿no? Básicamente lo que hemos hecho es cambiar el currículum que pedimos a los candidatos, en este caso la convocatoria propia que tenemos para postdoc, y ya no pedimos toda la reta y la de, de, por ejemplo, de publicaciones, sino pedimos que elijan qué tres o cinco grandes eh, contribuciones han hecho a, a la ciencia y a la investigación y que nos los describan. ¿no? Y así también intentamos salir de esta idea de que todo se base en un cierto tipo de output, la publicación académica, que es muy relevante en muchísimos ámbitos, pero en otros eh, se pueden incorporar otro tipo de de contribuciones y, y así también hacemos esas entrevistas con los candidatos que no se basen solo en un indicador que ya sabemos todos que sirve para la revista y su visibilidad, no para el paper específico que hay dentro de esa revista. Listo, y se repiten dos preguntas, eh, creo que una va para Germán y la otra para Alexander, esto que okay, nos da un minutico cada uno. Eh, para Alexander le preguntan qué rol o cómo, para Alexander no, para, para Germán. ¿Qué rol o cómo afectan las patentes en este tema pues, de, de los bienes comunes? Y esto? Realmente es el otro modelo. Muchas gracias por la pregunta. Es el otro modelo y es que eh, hay un modelo en el cual es importante las, eh, el mercado que se tiene. Las patentes hacen parte de los derechos de autor que debemos respetar. Y creo que es necesario tener y respetar las patentes. Lo que hace ciencia abierta, eh, es decir, hay que respetar el derecho del autor, eso sí citarlo. Yo creo que todos conocemos, eh, digámoslo el modelo de Budapest en el cual se establece básicamente que eh, hay que coger el texto, si es un, si es un texto, eh, lo podemos utilizar, bajar, eh, copiar y demás, pero siempre respetando eso. Entonces yo creo que no existe un choque entre ellos. Las patentes lo único que hacen es reconocer el, los derechos de autor. Eh, y el, realmente en los textos que manejamos nosotros, que son en, en eh, artículos, lo que hay que hacer es la forma como hacemos el, la, el copiado y la citación que se tienen, en la cual... Eh, existe un respeto del, del derecho del otro, y la forma como nosotros referenciamos. Creo yo que no hay una pelea, sino más bien una complementariedad frente a eso. Listo, muchas gracias, y el último minutico, que son las, eh, solo para Alexander, ¿podrías mencionar alguna experiencia de aplicación de la plataforma Milab? Esa sería la última pregunta para cerrar. Sí, bueno, rápidamente les comparto el enlace del proyecto que quizá más lo ha utilizado, es un es un proyecto financiado por eh, Erasmus, un proyecto Erasmus Plus de la, de la Unión Europea para crear una maestría conjunta entre cuatro países latinoamericanos. Y bueno, ahí es donde hemos utilizado la mayor parte de funcionalidades, eh, servicio de comunicaciones, eh, co eh, cálculo computacional, la parte de gestión de códigos computacionales, y enseñar eh, la parte de control de versiones, eh, ese tipo de cosas, las hemos utilizado ahí. Listo, bueno, no. muchas gracias eh, especialmente a Jorge, a Germán, a Pastora, a Alexander, a Diana, a Elvira, a Yunen y a José Antonio. Eh, presentar a la carrera no es lo mejor, uno lo sabe, pero entonces se logró el objetivo de que conocimos sus proyectos, igual en las memorias, en la comunidad que se creó por el Congreso, que le das que sigamos en contacto, les pues va a estar toda la información y, y habrá preguntas y contactos que, que cada uno a, de los participantes hará. Eh, quiero agradecer a los participantes, tuvimos inicialmente unos 20, ya más o menos terminamos con unos 30, entonces bueno, eh, personalmente les quiero agradecer y e invitarlos a lo que queda de, del congreso, ahorita pues nos desconectaremos y, y los que hayan estado puedan ir pues a los, a los tres talleres de co-creación que, que habrán ahora ya, que están iniciando y ya en la jornada de la tarde tendremos pues una conferencia central muy importante con Dominil Babini de Argentina que nos va a aportar mucho, y ya como el panel de cierre y las conclusiones. Entonces, bueno, a todos ustedes muchas gracias, seguimos en contacto bueno, y la invitación a que puedan pasar pues, a, a los talleres de co-creación que ayer varios de ustedes estuvieron. Un feliz día, chao a todos. Muchas gracias, buen día. Buen día para todos. Feliz semana para todos. Bueno, a los amigos de, de Ecuador que nos apoyaron en todo lo técnico, muchísimas gracias. Muchas gracias a, a ustedes.